Hola amigos, entonces, ¿qué está pasando en Copenhague hoy, eh, miércoles por la tarde? ¿Hasta donde sabemos? La situación es complicada. Por un lado, las negociaciones no están avanzando. Sabemos de la renuncia de la ministra de Medio Ambiente en la COP, y esto son malas noticias, porque en realidad el que está tomando ahora las riendas es el primer ministro de, de Dinamarca, que sabemos que no tiene ninguna ambición en términos del acuerdo. Otro problema es que los compañeros del G77 han decidido no tomar como base de negociación el documento que había sido puesto sobre la mesa por el secretariado o sea que estamos esperando aún más retrasos en una decisión que, que tendría que ser inminente por otra parte y muy serio para, los, para las organizaciones de la sociedad civil estamos siendo dejadas de lado, primero por supuestas razones logísticas, ahora se hace cada vez más claro que hay una voluntad deliberada de dejarnos al margen eh, ninguna organización de la sociedad civil ha sido, eh, ha sido capaz de entrar en el relacender desde el mediodía incluido nuestro secretario general Kai Reiler eh, eso nos pone en una situación muy difícil porque no solamente se está castigando a las organizaciones de la sociedad civil fuera del Vela Center sino que también se nos está impidiendo alzar nuestra voz en espacios formales donde ahora teníamos un cierto espacio garantizado o sea que la situación es muy difícil eh, tenemos temor de lo que va a suceder también en el futuro con este proceso de quedarnos a un lado también entonces tendremos que colectivamente con las otras organizaciones de la sociedad civil pensar qué significa esto hoy en Copenhague y qué significa también para el futuro. Tenemos informados.